Costumbres argentinas, claro que sí, nos llevó al diván las costumbres argentinas y en esta oportunidad con ella, ya la están viendo, es la licenciada Carmen Sotelo desde Buenos Aires, desde su casa, ella está en el foco, ella está ahí en el rojo vivo pero no sale de su casa, nos va a hablar, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Carmen Sotelo en la tarde del magazine, la Carmen Hola, Cari, ¿cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo estás encerrada? Eh, yo estoy en mi casa. Bien, pero ¿estás bien encerrada bien? No, no. Yo estoy en mi casa. Claro. La llave la tengo yo. Claro. claro. Perdón. A ver, a mí no me encerró... Nadie, yo me encerré solita. Está muy bien. Alguien me dijo que era más saludable para mí y para mis seres queridos quedarme en mi casa y entonces me quedé en mi casa. Bien. Pero porque vos decidís quedarte en tu casa. Porque yo decido quedarme en mi casa. <risa> yo entendí. Carmen, ¿vos llamarías para pedir permiso para ir al supermercado? ¿Permiso? No. ¿Vos sabés que... qué? Perdóname. Ah, sí, sí, por supuesto. Yo quiero escuchar Yo... esta grabación, por favor. ¿Llamaste? La quiero la escuchar. Vez... <risas> Mira, la tecnología no es lo mío, pero lamenté tanto no saber cómo grabarla. Ya porque, más. sí, llamé. Por varios motivos llamé. A ver. Eh, yo no tengo, no soy mayor de 70. Tengo 6, 8. Bien, te faltan, te faltan dos años. Todavía está me per, me... poder, Podés no pedir permiso. No te lo prohibieron. Bien. Entonces. Pero igualmente llamé. Porque era, por si tenías un problema... Ah, entonces yo dije, sí, tengo un problema, porque yo lo escuché cuando lo anunciaron, y en ningún momento, hasta que hablé con una amiga por teléfono, en ningún momento, ah, y leía otra por Face, este, pensé en un permiso, Claro. Nunca. Yo no entendí la palabra permiso, hasta que me dijeron estas dos amigas que era un permiso. yo dije, permiso, de ninguna manera. Yo no entendí <risa> La salida de tu casa la tenés vos y vos salís y estás cuando querés. Por supuesto. Bueno, entonces llamé por teléfono, es cierto... Tardaron un montón en atenderme. Sí. Bien es cierto que no tenía otra cosa para hacer. Claro, tuviste todo el tiempo para esperar que te atiendan. ¿Todo? todo el día para esperar que me atiendan. Me tomé un tecito mientras. Claro. Con el teléfono en la oreja. Ningún problema. Como hago siempre que llamo para pedir un turno para algo. Bien, Ajá. entonces le planteé mi problema. No tengo material para tejer. Bien, hay que ir a comprar lana, es verdad. Es tu, es tu no, me, quedé, me quedé sin material para tejer. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Están disponibles? No, porque están disponibles por internet. Bueno, no sé manejar bien internet. Yo le indico, señora, cómo tiene que manejar internet. Pobre Cristo se pareció. <risa> <risa> pasó dos horas explicándome cómo llegar a internet y me encontró un lugar donde me traían internet a mi casa. Chicos, a ver si, como decíamos antes, la llave la tengo yo. La tengo yo. Corté con el 147, no salí de mi casa, pude hablar y no fue permiso para nada. Mi mamá quería pedir permiso para salir. Pero bueno, 25 años. No necesita salir, está mi hermana, está mi hijo, está la señora que vive, una vecina. ¿Qué, me, qué es lo que estamos pidiendo? Entonces, por eso digo, ni se me ocurría... Pedir permiso. A mí se me ocurre llamar para decir tengo un problema, a ver, ayúdenme. Que me traigan, más. claro, que me traigan. Es decir, porque tampoco se te ocurre salir. No, pero es que no se me ocurre salir porque como vos decís y como dice Emiliano y como dice eh, el doctor Colombo, es por los demás no solamente por mi salud, que puede estar muy buena o muy mala, pero es por los demás, yo pre no, pretendo que nadie más se, se me enferme ni se sienta mal. Entonces, se me ocurre, o sea, se me ocurre solucionar los problemas que tengo de la mejor manera. Y están, están asistidos, que eso también, la gente grande que en la, en la ciudad y acá también, en Pinamar, cualquiera te puede hacer un trámite y todo. Pero rescato esto, ¿no? Porque a mí, eh, la verdad Carmen, me había un poco chocado el que tengan que pedir permiso los adultos mayores de 70 años, porque no, no, no me parece justo, más allá que sí hay que cuidarlo, pero el que estén pidiendo permiso para, para ir enfrente a comprar un paquete de azúcar y perder tiempo en pedir permiso, me parecía que no correspondía, que, que es una falta de respeto a, a los adultos mayores. Ahora, lo que vos decís, que también me parece rescatable y hermoso, es que ese adulto mayor no se le puede ocurrir pedir permiso, porque no se le puede ocurrir salir. Entonces, y, y esto también, ¿no? Que tomar conciencia, porque yo veía a esta señora de, de, de barrio, barrio Norte, donde salió con su reposera a tomar sol, porque necesita tomar sol. Que seguramente necesita vitamina C, por la edad de muchas personas que necesitan tomar sol, pero y todo un movimiento policial, porque ella, en vez de ir a la terraza del edificio, fue enfrente. Eh, esto, ¿no? Dice, ¿cómo se le ocurrió? Lo hizo diez mil veces, por la verdad, perdón la palabra, le he hecho un poco, un huevo. pa me he hecho un huevo! Dijo. Este, yo entiendo a la gente grande, pero también entiendo lo que vos decís, esto, ¿no? Eh, no se te puede ocurrir salir, porque estamos hablando que es el, la franja de más riesgos en el lugar más rojo de la República Argentina. Es que después nos quejamos porque no tenemos cama en PAMI, porque no nos atienden los hospitales, y porque no, eh, los médicos están cansados, entonces claro, si salimos todos juntos a la calle y todos nos contagiamos, todo eso va a pasar, entonces esto tiene que ver con eso, con bajar, insisto en lo mismo, no pensemos, tener permiso, a ver, llamar para tener permiso, eh, mi hijo me viene a hacer las compras y tiene un permiso de salida, digo, tiene un permiso de salida firmado por mí, Firmado por él y firmado por mí, que viene hasta mi casa a entregarme las compras. Y eh, vamos a decir le... que tu hijo no tiene necesidad de pedir ese permiso también, ¿no? Sí. Porque él sí. eh, tiene libre, libre circulación, sí. ya que es periodista, pero, sí, señor. pero lo pide porque corresponde, sí. Exactamente. Bueno, eh, eso, eso yo sentí también, ¿no? Que eso va, en como decimos responsabilidad de cada uno. Yo tengo libre, libre circulación, pero no se me ocurre ir a la casa de los propietarios, ir a la casa a vernos, no, no, porque ese espacio que siempre estamos diciendo, que estamos ocupando, que estamos en cuarentena, que no se nos permite salir, y que yo hago esta Argentina, ¿no? Como decimos estas costumbres argentinas, este, engaña pichanga, estoy le estoy quitando espacio, quitándole eh, oxígeno, estoy como apretando al virus para que llegue a aquellas personas que realmente necesitan salir porque tienen hambre, que es, ¿Es otro hambre? virus. Tienen hambre. Es otro, hambre. Virus. Es otro sos, virus. ¿se mueren, Carmen, porque tienen hambre o se mueren por el, por el coronavirus? Entonces, ahí tenemos que ser solidarios. Bueno, pero por eso digo, si, si tenemos, si pensamos en esa gente, gracias a Dios, nosotros tenemos casa, tenemos comida, tenemos barbijo, tenemos, tenemos entonces, eh, cuidemos, cuidemos eso que tenemos para los que no tienen, porque realmente no tienen. Yo quiero pensar, yo además, bueno, he ido a hospital toda mi vida, yo pienso en el hospital, yo pienso en el hospital en la cantidad de gente, y yo te digo, yo voy a hospital público y voy a prepaga, eh, interesante, y te puedo asegurar que la gente del hospital público se queja más, patalea más, y consigue más cosas, ¿eh? Eh, Es lo mismo que el, el geriátrico este famoso de, de Palermo. De Barrio Norte, de Belgrano R. Eh, sí, tenés razón, de Belgrano R. En la esquina... A media cuadra vive una íntima amiga mía. Y sé que fue un desastre el despliegue que tuvo que hacer el gobierno de la ciudad, el SAME, por esa gente que no cumplía con lo que tenía que cumplir. No, fue te terrible, se... terrible. Ver cómo entró el SAME, a tener que que romper una cerradura para saber las historias clínicas, y que nadie es responsable, porque no estuvieron eh, 15 minutos, tuvieron horas. ¿Cómo puede ser que no llegó un responsable para darle historia clínica? Una, una barbaridad, una barbaridad. Y abandono Ahora no me... de persona. Eso es abandono de persona. Eso es abandono de persona. Ahora, perdóname, pero... Costumbres argentinas tiene que ver con que tenemos costumbres argentinas que hacen depósito de viejos y costumbres argentinas que ponen los viejos en una residencia y hogar porque no los pueden tener en su casa. Sí, es, tenemos las dos costumbres. Claro. Porque eh, es cierto. No todo el mundo puede tener a una persona mayor en su casa, y te digo, cuando hay niños y hay adolescentes... Peor, es todo, eh. sí. la persona mayor quiere estar solo. Pero más allá, porque a veces necesita cierto cuidado, ¿no? Eh, pues vos claro. lo podés tener, pero si hay que atenderlo, ¿cómo hace? Si los matrimonios es... están saliendo a trabajar los dos, los chicos que el colegio, que... ¿ok? Es imposible. Entonces, o tenés es que... a alguien en tu casa y no es saludable para nadie, ¿no? Además, si tenés a alguien en tu casa, tenés que tener mínimo dos personas. Y claro. una franquera. Tres personas. Claro. ¿Cuánto le pagás? Porque eh, no es fácil cuidar a una persona mayor, aunque no, no la tengas... Porque por necesita tener cuidado. En, e, en esos casos, sí. Eh, está, como vos decís, están los dos, ¿no? Está el que está enfermo, que necesita un, un hogar porque está enfermo, y está el otro que no está enfermo y que se lo quieren sacar de encima y no, y no cuidarlo, porque el que no está enfermo no puede estar ver, solo. No tiene que ver con la cuarentena, te digo. No, para nada, claro. <risa> Hace unos cuantos añitos que pasa esto, ¿eh? Sí, muy duro, muy duro. Es decir que siempre digo que eh, mientras esté lúcido la persona mayor tiene que vivir en su casa, en su entorno, por más edad que tenga. En su entorno, mientras haya esté saludable, tiene que ser así. Cuando ya perdió el conocimiento y todo ya es más saludable que esté en lugares especializados con buena atención. No cualquier cosa, sino con buena atención. Pero no. no todos, no pueden poner y, y, y además que el familiar monitoree esa buena atención. Obvio. Los familiares sabemos. A ver, a ver, que, a ver que somos todos inocentes. Palomitas inocentes de 50 años que nunca en la vida vieron que a un anciano lo trataran mal. Vamos. Tres meses la hija hacía que no se comunicaba, tres meses, y bueno, saltó entonces, como leche hervida porque la llamaron a la madrugada para decirle que se lo lleve a su casa. Dios. <risa> <risa> que Dios me perdone por juzgarla, pero realmente no está bien lo de un geriátrico que es carísimo y no está bien lo de esta mujer. Ninguno de los dos posturas Hicieron abandono de persona los dos. El pariente, los dos siguieron. El pariente sí, sí. y el geriátrico. Tal cual. Tal pero cual. Le va a ser. Yo me gustaría ser mosquito en ese momento cuando el juez tenga que mosquito, decidir. Mosquito no, por el dengue, viste. Ah, tenés razón. Bueno, mariposa, pero no sé si entra al juzgado la mariposa. No se puede. Pero cómo me gustaría, Carmen, cuando el juez tenga que determinar quién de los dos hizo abandono de persona. Eh? Cómo me gustaría esta mujer que hacía tres meses que no, no se comunicaba con su, con su madre, en realidad. Y tres, para mí los dos. Para mí también, pero me gustaría, me gustaría estar ahí a ver qué le dicen, ¿no? ¿Qué, qué, qué le dice? Pues, obvio puso abogado para hacerle algo a geriátrico. Sí, porque además seguramente el culpable, si no es... Eh, el dueño del geriátrico debe ser eh, Alberto Fernández. Seguro, sí. ah, no. No, perdón. No, la otra. La otra la que no habla. Esa. Y la no, Rita sí, también, es... porque está en Buenos Aires, está ahí en, la, en Cava, seguro políticamente son culpables. No, no yo no la vi, ¿eh? <risa> yo la vi. Menos mal que no la viste, menos mal. Yo la vi, menos... yo la vi. Sola, la vi, no daré. De... Ahí, tío, cuando me mencionó que hacía tres meses que no, no, ve, no iba, realmente me... y se estaba quejando, me pareció muy feo. Bueno, Carmen, te tengo que dejar porque esto es radio y seguimos, ahora se viene invasión local, te invito a que te quedes con eh, María Ángel Ojeda, que va a estar a full hablando de colores, le puso color a la tarde, ¿qué te parece? Muy bueno, muy bueno, <risa> me encanta el tema de los colores. Bueno, eh, Carmen, muchísimas gracias. Nos vemos, un beso grande, cariños para todos. Chao, chao, me voy con costumbres chau. argentinas. Chao, chao. Quédate con nosotros, me quedo con vos en la tarde de la radio, en la tarde del magazine acá, en Familia Mix. Nos vamos con costumbres argentinas, aquí va.